amigos, hemos encontrado un súper truco, súper fácil y muy rápido para hacer letras en 3D que queden con el efecto flotante, sí, súper fácil, son letras que se hacen en menos de 5 minutos, son realmente increíbles y como puedes ver alcanza el efecto flotante de manera inmediata bomba bomba este truco se los voy a enseñar ya mismo acá en el canal aquí en leo art dragons para que ustedes se diviertan dibujando y pintando hoy letras en 3d con un super truco súper sencillo para hacer las letras listo se los voy a mostrar ya mismo lo primero es hacer eh, la letra, vamos a escoger una letra, vamos a escoger la, la L, listo, de Leoar Vamos a hacerla, sencilla Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a repetir esta letra tres veces en esta dirección vamos a poner primero acá sí, la L muy bien y luego la vamos a repetir nuevamente en el lado de arriba muy bien, listo, como puedes ver entonces la repetimos tres veces ahora lo que vamos a hacer vamos a unir ¿sí? aunque esta es demasiado sencilla listo vamos al marcador delineador yo estoy utilizando aquí un punta fina ¿sí? vamos a hacerlo rápido y fácil super trucazo ¿sí? para hacer letras en 3D flotantes listo ahora vas a borrar el excedente del lápiz y puedes usar un lápiz 6b, un 8b, un, un lápiz que tenga buen grafito para dar las sombras, ¿Listo? yo voy a usar en este caso este lápiz 8b ¿sí? para que eh, nos quede ese efecto eh, de 3d espectacular, listo, Muy rápido, no necesitamos Concentrarnos mucho en la técnica De coloreado Del aplicado Del grafito listo Y ahora Con el difuminador pues, Yo utilizo un copito Como se les llama por aquí Un copito de oídos Es muy bueno, muy funcional Simplemente eh, Difuminamos Y ahora lo que vamos a hacer Es que con nuestra L restante la vamos a engrosar un poquito un poquitico nomás sí y paso final aquí con el mismo difuminador la vamos a difuminar para que la sombra quede espectacular ahora lo que vas a hacer es mover la cámara en la dirección en la que tú quieras y podrás ver que la letra flota ¿Cómo lo logramos con la A la N la B el 5, el 1 puedes hacer letras, números puedes hacer las letras que tú quieras y mira que quedan espectaculares Listo amigos, espero que les haya gustado este super video. Como pueden notar, la letra no duró más de 5 minutos. Ojo, letra 3D en menos de 5 minutos. Increíble. Bueno amigos, chao chao, nos vemos en otro video tutorial pronto. Más ideas geniales de dibujo. Chao chao, suscríbete, suscríbete.